¿Quieres conocer uno de los monasterios en donde vengo a retirarme, a hacer meditación? ¿Quieres saber cómo es un monasterio? Vamos a darle una vueltecita. Sé que a muchos de ustedes les intriga y necesitarían una experiencia de silencio, de paz, y nunca han caminado hacia esa experiencia. Pero imagínate estar unos días en estos paisajes, en pleno silencio, meditación, rodeado de paz. Escuchando las campanas, cada que hacen el llamado a las diferentes formas de oración, meditación, contemplación, como en este momento lo oyes. Las campanas te mueven algo sublime, tienen un poder musicoterapéutico también. En este lugar, que no voy a revelar el nombre, pero quienes les interese me pueden escribir a través de mis redes, y si les puedo decir, se lleva una vida bastante sustentable, por ejemplo aquí... Miren la cosecha de aguacates que se ha tenido en estos días. La huerta de los cítricos y los limones que sobran. Los cafetales. Aquí todo el café que se toma y que se llega a vender se cría, se cosecha, se estás aquí. Este pequeño caminito lleva a un lugar al que no tengo acceso por respeto pero es una ermita para que se aíslen los monjes. Yo siento que todos llevamos dentro una búsqueda de luz a un monje en cierta forma buscando la serenidad. Pero aquí lo llevan hasta su último nivel. Buscan la serenidad y mueren en el monasterio. La gente que entra aquí no vuelve a salir. Son votos de claustro. Así que te voy a enseñar en dónde los entierran. Paso con mucho respeto a este lugar en el que están pues, las cruces de los monjes que aquí vivieron. De alguna forma toda su vida se dedicaron al servicio y mueren en este lugar. Ellos cuando se ordenan saben que van a vivir aquí siempre y mueren aquí. Más adelante en este video te mostraré algunas de las instalaciones que son respetablemente posibles de mostrar, pero quiero que te imagines lo que sería pasar unos días, o tres, cuatro días al menos, en completa paz, oración, meditación, conexión con la Madre Tierra. Sinceramente, es una de las cosas más bellas que hay. ¿Qué tal? ¿Se te antojaría? una probadita de esta experiencia. Unos días de paz, profunda meditación. Te voy a enseñar el cuarto en el que me quedo, la celda, y algunas instalaciones. Algo interesante para ti. Bueno, pues es algo muy modesto, pero limpio, digno, maravillosamente, perfecto para vivir una experiencia de paz. Mi amado escritorio, así de simple, para trabajar, leer, y aquí, en mi celda, en mi habitación, mi pequeño altar en el que hago meditación. Mis cuenquitos de sanación maravilloso que me acompañan. Si te das cuenta, todo tiene una austeridad perfecta para simplemente dedicar a lo que vienes. No distractores, silencio y lugares ideales para el proceso espiritual. Y bueno, hay mucho más que ver, pero básicamente te quiero enseñar un bosquecito encantador al que vengo a hacer meditaciones. Y bueno, en general, pues espacios de paz, luz, contemplación y todo para estar en profundo estado de conciencia y proceso interior. Muy a lo lejos, el bullicio de la ciudad, como decía un gran cantautor, alejados del bullicio y de la falsa sociedad... Aquí de hecho viven 35 monjes y algunos de ellos son extranjeros. Creo que ahí hay un monje, lo vas a ver poquito. Ojalá no me regañen. Pues sí, sí me llamaron la atención. Así que tengo que terminar este video, pero espero haberte dado muchísima claridad y sobre todo haberte sembrado una semillita de curiosidad para una experiencia maravillosa. Así que... Los que realmente estén interesados, hay que ser insistentes, pero puedo llegar a darles datos y a organizar pequeños grupos para vivir una pequeña probada de la vida más aislada, pacífica, devota, espiritual, que actualmente sigue existiendo en la Tierra. El hábito no hace al monje, pero un buen retiro y buenos hábitos sí pueden hacer una vida plena. Tu amigo Armando Recurri.